Hola, hola, aquí estamos. El nuevo programa. Eh, supuestamente esa cortina de 30 segundos es para compartir y no compartí nada. Pero así es la, <risas> la televisión en vivo y día tenemos. Eh, Rafa Ossel lamentablemente ha fallecido. Eh, mañana van a hacer su. No, mentira, no ha muerto. Eh, hierba mala nunca muere. Así que el, no. Él es un ¡Resucita Tenemos, de las señor. entrañas! Tenemos a Rafa, está en su ban, ban, eh, tanque de Bacta. No, mentira, si sí, Rafa está súper bien, pero tuvo cosas personales, eh, cambio de. No, no, ¿para qué se las tallas ¿Para qué las tallas? Oye, tengo eh, reemplazo, pero un reemplazo de lujo. Tenemos eh, a Dark Scream, a Nico Sobarza acá. ¿Cómo está, Nico? Buena, buena. ¿Cómo estamos, Alvarito? Eh, ¿cómo bien, vas? bien acá. Gracias, gracias por la invitación nuevamente. Aquí no, yo no vengo a reemplazar a nadie, Un rafa Rafael es un grande en el mundo de Star Wars, en los conocimientos, espero estar a la altura como él, así que contento nuevamente. Perfecto, y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, eh, la diva positiva, diva positiva, positive diva, Catalina Donoso de la Radio Portales, entre otras, ¿cómo está ahí, Cata? Bien, bienvenido, muchísimas gracias por invitarme al programa, la May the We With You. so much por venir. Oye, estoy feliz de estar aquí, estoy muy contenta, muy honrada directamente de las galaxias que me hayan invitado. Obviamente estaré, ya he marcado en mi calendario el mayo 4. ¿Qué vamos a hacer, Alvarito? Yo ya me invité bueno, sola, pero es que... No, no, no, está es bien. que un día que me encanta, yo, yo, todo el mundo, yo, yo lo celebro por muchos años, aparte que yo, bueno, yo celebro todos los días, pero así que ya lo tenemos apuntadito, ¿qué vas a hacer, Alvarito? ¿Qué vas a hacer? Oye, me pillaste, pero claro, ahí tenemos que hacer un plan y como tú tienes amigos ahí medio famosillos, podrías llamarte al Brad Pitt, llámate al Tom, al Tommy Cruz, llámate y hacemos algo, llámate al Iwan, al Iwan, al McGregor, dile que eres chileno... Sí. Bueno, él bueno. siempre viene a MacGregor. él ha hecho varios, ha hecho dos documentales, dos libros y como tres giras, y a mí, yo leí el libro de Ewan McGregor, me gustó mucho, que era este, cuando van las motocicletas, a y él de hecho la primera gira partió en Londres, y se fue por todo lo que era eh, una parte de Escocia también llegó a Europa, pasó por eh, Rusia, China y dio la vuelta al mundo, llegó a Estados Unidos y después volvió otra vez y lo vimos hace muy poquito también, estuvo aquí en Chile sí pues, si donde estábamos en Chile? comiendo las empanadas Nico, Álvaro no. yo hubiera estado, y lo peor de todo es cuando le dice, yo no sé qué era usted yo digo, pero Oh, bueno, estaba tomando el terremoto allá en, en temporada. Antes estaba uno que no... no. Pero oye, Nico, ¿qué pasaría, Nico, si veis a Iwan Maciel? ¿Qué pasa? Qué, qué, ¿Qué, se te ocurre? Qué, ¿Cómo me enfrentaría esa situación, Nico? No, no. Yo creo que lo que haría no se no se puede decir hasta ahora. Yo, yo, yo era vecina de Hugh Grant. Y varias veces me lo topé. Y, y claro, como en es vecino no sale con el teléfono. Y cada vez que yo lo tope, dice: ¡Pero ¿todo nunca tengo el teléfono! Vecina y claro, de Hugh Grant. Mira. Sí, porque resulta de que yo iba a buscar, tenía un apartado de correo. Entonces cuando iba a buscar mis cartas, ahí me lo topaba en la esquina. Y decía, me, Hola Hugh. Hola Kathy No, ¿Cómo estás, Hugh? ¿Cómo estás, Hugh? ¿Cómo estás, <risa> Le contamos la que país la. País? la dónde, ¿Dónde vivía? ¿En Nancy? Vivía en Nancy eh, no Hugh. No, el school, el school. El justo mía, en la esquinita donde vivió eh, la Lady D. Y uno ah. caminaba unos pasitos más allá, estaba la casa donde vivió Alfred Hitchcock en Cromwell. Oye, y la casa era bien tétrica. Y la otra que también era, iba, comíamos en el mismo restaurante lo juro, tres meses hablando con él, tres meses y nunca me enteré. Era, era Patrick, uno que hacía Spooky, también era actor. Y yo le siempre decía, es que tú eres el al, al, que, al que hace Spooky. Y el amigo me dice, es que él, él no, loco, si te dio como tres veces hablado y nunca me había dicho nada, es que como, como eres tan natural y te encanta conversar y me, yo estaba feliz así, nada Bueno, para no, para no quedarme atrás, yo me topé con el con moncho, con el moncho en el, en el centro. y le pediste fotito, mi mamá se sacó una foto con un chito, no, pero súper tierno. Sí. Y una vez vi al profesor Rosa, eso para no quedarme atrás ver, con, sí. con los famosos. No, pero ah, que no. igual allá y cerca, vos. si no está cerquita y en la zona y la gente. El que nunca pude pillar fue Superman. Superman. Porque él corría, salía como a las 6 de la mañana y salía a correr. Y yo siempre salía a correr y bah, hoy día lo pillo. ¿A, a Henry? Fue. Henry, sí, sí, también andaba por el barrio siempre. Ah, pues, y ahí de ahí de eh, o sea, muchos de nosotros ya en la antesala entendemos un poco eh, ¿Por qué conoces tantos famosos? ¿Le puedes contar a la, a la gente pues, a qué se viene a conocer toda esta gente y vivir en Inglaterra? Bueno, yo viví en Inglaterra como 12 años Entonces, claro, la, la zona donde yo vivía era una zona muy central Que era Elspot, que está muy cerquita de South Kensington En South Kensington viven muchas celebridades El otro, Y en Chelsea también El Otro lugar que viven bastante es John Woods entonces, ahí casi la gran mayoría de ellos son los que son los futbolistas. Entonces, claro, no es difícil. Yo, de hecho, me acuerdo que una vez fui a ver una amiga por la zona y entré a una tienda y yo le digo, oye, la chica, oye, ¿tú te pareces a la Isla Fisher Sí, es que soy yo. Ah, o sea, no, no era difícil realmente encontrarte sí. con uno o con otro. Hay otros que son mucho más, más difíciles y andan ahí en más privado, pero generalmente, sí. No, y de hecho, yo vivía bastante cerca de donde está el estadio. Uno podía Me iba caminando al estadio del Chelsea. Así bueno. que varias veces uno, me acuerdo que una vez yo eh, fui a ver el partido de, de Barcelona Chelsea, estuvo muy buena. Estaba murriño en aquel entonces, estaba Alexis Sánchez. Oye, Alexis Sánchez sí que lo, lo, lo vi aquí cuando vino a Chile a hacer su, su película. Chuta. Oye, eh, la, la Cata trabajó en BBC, así que por eso conoce tanto famoso y aparte vivió en Inglaterra mucho, 12 años hijo. Mandamos saludos a Lía, a Stephanie. Eh, Gómez, que dijo la primera, la primera en llegar, muy bien. También saludaba a Mauricio Barriga la gente que nos está siguiendo. Y tenemos nosotros... no los comentarios, y también los Ah, aquí está, por pues, comentarios. Sí, ahí están los comentarios. Ahí están los comentarios. Lisa, y nos... Ah, verdad. Y nosotros... Bueno, así, tenemos... así Para no quedarnos atrás con Made for Chile, te... tenemos el saludo de Mar Hamilton. Así eh. que ahí, bueno, ahí estamos. Mira, el mismo Mar Hamilton con sus deditos, con su mano mecánica porque habrá ocupado las dos manos, escribió Made okay. for Chile y escribió hasta el hashtag, ¿cachai? O sea, cachai la ¿Dice dedicación. ¿Dice Made for Chile? Yo no sé que razón? era una publicación que te había robado. Sí. No, no, no si sí. es. Había... Él mismo. Esto, esto no fue paint. No es paint. No, no, yo, yo la vi, pero yo no sabía que él pero la había escrito. Eh, bueno sí, por favor. No, yo tampoco, yo buena, también buena. la vi, como que no, no caché. Así como que... Él lo escribió, el mismo Mark. Así que lo tengo ah, en WhatsApp. Pasó. Buena onda Oye, el loco. Lo felicito por su Instagram y por sus redes sociales, son bastante activos y muy variados, así que, aparte de muy positivos, muy alegres, muy amenos, gracias por invitarme, estoy contenta, pero igual tenía un poco de susto, porque no soy una máster en la Guerra de las Galaxias. Ni esta, bueno, no. pero para pa eso tenemos aquí al maestro Dark Screen, tenemos aquí un maestro Jedi de la, de la agrupación. Egrima Yedi Chile, ah, viste, lo, sí, lo dijo ahí, lo dijo ahí. De la, de la claro. agrupación Egrima Yedi Chile, así que con, con, con Dark Scream, que lo sigan en sus redes sociales. Saludamos claro, sí. también a, a Maxi Lucero, grande Maxi, gran, gran, gran, gran persona, gran amigo. Y eh, vamos a empezar a hablar de lo que, de lo que, de lo que nos trae. De lo que, Álvaro, Álvaro, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta? Oye, que sí. Pregunta a Cata. Cata, eh, o sea. Eh, ¿Cómo nace tu amor por Star Wars? Yo, yo personalmente le digo, lo mío fue de infancia, ¿eh? lo guardé mucho tiempo y después digo que salí como del closet ñoño y revivé, <risa> expl exploté todo a lo que era mi paradigma cal... de Star Wars. No, a mí sí me calcan, el... a mí se me calca el porque yo simplemente fue a ver la película. <risa> ah. Qué suerte. <risa> bueno, yo... ¿Te envidia? No sé que mi mamá es súper fanática del cine, le encanta el La cine. Vi. Y desde muy chiquita nos llevaba mucho al cine y nos hacía hacer eh, resúmenes de las películas. Ya, Teníamos como un, libro, un cuaderno y cuando llegábamos a casa res, hacíamos un resumen de las películas. Entonces, claro, yo cuando fui a ver él en la película, en aquel entonces nunca era Star Wars, era la Guerra de las Galaxias. Y como yo que me, me, me, me, nos combatimos con mi sobrino, mi sobrino tiene 10 años, y claro, él con 10 años ha visto las películas correlativamente, o sea, de la 1, la 2, la 3. Y claro, uno las vio con el orden que tenía George Lucas. Estaba claro. buscando un artículo, porque, pero es muy difícil porque hoy en día digitalmente no lo encontré, pero tengo entendido, si la memoria no me falla, por lo que sé, que hubieron varios films que se quemaron de las películas originales. Y eso fue producto de cómo se presentaron. Incluso no estaba muy claro el orden. Pero cuando salieron fue algo como bien impactante, porque igual llegaban tarde. No, no llegaban, o sea, no es como ahora, y que ahora salen las películas en Estados Unidos y sale aquí, y, y al mes ya lo tenemos en un sofá por stream, como en HBO Max. El 28 de enero va a salir Matrix, entonces es súper rápido. Y el, y la vi cuando el 22 de diciembre, entonces imagínate lo veloz que es. Incluso Matt Damon en el Festival le Cannes cuenta de que, claro, las películas tardaban mucho tiempo en, en salir y de hecho que ya las vendían en VHS y esas cosas. Entonces, claro, uno yo empecé de, viendo La Guerra de las Galaxias eh, por mi mamá, porque le gustaba y, y, y fuimos al cine. Y claro, después uno las tenía que, que ver así medias retrasadas. Claro. Eh, claro, si uno se fija, yo igual tiene una memoria muy vaga, porque igual era muy chico y era muy pequeño y entonces no se acuerda mucho. Entonces después uno hubo que volver a verla, eh, ya más remasterizada y después. Y otra cosa que yo creo que lo que a mí más me impactó era Darth Vader. A mí me daba un miedo, miedo, un miedo, un miedo. Yo me acuerdo que yo iba con mi papá y yo me ponía aquí, chiquita, aquí, y yo no veía nada. O sea, yo no veía, no me pregunté la pena yo no veía nada, porque yo estaba así. Cuando yo escuchaba la música, y claro, cuando, cuando, lo, cuando lo quiere matar, y después le dice que no, que era el papá, y que no, que no, que no, que no, no, no, y claro, y, uno, y el, el, el cine era, era, era doble, no es como ahora, porque ahora es solo un cine, entonces la gente gritaba y los de abajo gritaban, y, todo, ¡ah! y era como, todo el mundo gritaba, entonces era como bien loco, bien, bien loco. Recuerdo que mi mamá incluso compró tickets que eran como, porque estaba agotado, y mi me dice, no, yo compré los mejores tickets para ir a ver la gran galaxia. Y, y, era, y, y era era difícil porque era como una película y era o, o llegaba o llegaba ¿ya? Y, ¿y dónde y, la viste acá en Chile? no, la vi en Madrid porque yo en aquel entonces con mis papás vivía en Madrid entonces ya. mi madre compró, me dice ella, que venían un libro. Yo más me acuerdo lo que decían ellos, ¿eh? porque yo igual como, como así pequeño uno no se acordaba mucho. Pero me acuerdo lo que decían ellos, que decían que venían un libro, vendían los, eh, venían mucho merchandising, cosas que ahora en los cines no venden merchandising. Claro. Y ya eso, después... Es, eso, disculpa, es súper importante. Sí. El otro día fui al cine y sí. yo soy un consumista del merchandising de cine porque me gusta. Y... El vasito, el, la cosita para las cabritas. Sí. Y, ha, y después de la pandemia se ha perdido mucho. De hecho, sí, un poco en mucho. Y, se recuperó un poco en Spider-Man y hasta por ahí porque no ha visto más. Y claro, entonces, entonces cuando a mí me gustó y tardaban tanto, yo me acuerdo que yo me compraba el libro y compraba libros para leer de, de Star Wars. Ahora, eh, ya yo creo que como bien fijo uno empezó a ver ya del 2000, ¿no? Porque ahí ya empezó con claro. Anika, y empezó a conocer los personajes, eh, me gustó. Entonces, claro, ahí se hubo un desarrollo mucho más de lo que eran los Jedi. Ahora, igual, yo creo que a uno como que para uno no, no es muy difícil la mente de uno cambiar que las tres primeras sean las tres posteriores, ¿no? Que sea la cuarta, la quinta y la sexta. Y mi sobrino siempre dice, no, tía, si no es la, no es la primera, <risa> es la cuarta. Que, no, va no a ser la cuarta, pero mí va a ser siempre la primera. <risa> bueno. Entonces tenemos ese conflicto con mi sobrino. Él, él es como súper, un niño de 10 años, le voy a mandar saludos, se llama Mateo. Y es eh, un gran conocedor y le encanta. Eh, y para él nunca va a ser la Guerra de la Galaxia, siempre va a ser Star Wars. Eh, la música era espectacular de John Williams. Yo creo que soy una gran amante de John Williams de todo su trabajo que ha hecho. Del Juan. Sí, me lo topé y, el otro día. Buena onda, Juan. Sí. Oye. Y, y sobre todo el impacto de tecnológico yo recuerdo que aquel entonces no había juguetes entonces y no porque uno fuera pobre o, o rico sino que no había no había eso como ahora que hay espadas que de todo. había entonces uno jugaba con las palos de la escoba los pintaba In, incluso ahora, rata, incluso ahora hay adultos que andan con sables luces como giles por la no, mentira oye ten... <risa> Pero el... es que igual, era como, no, es, no es como ahora tan aceptado, de que ahora es normal que no se compren las camisetas. Andas que peleando en la calle al aire libre. Claro, es, como que la gente pasaba los 30 y olvídate si alguien iba a comprar No, ahora camiseta. los 30 unos nuevos. los nuevos siempre me regalaban para mí, pero nunca me llegaba, ya quedaba en la colección de todas las casas, pero siempre era para el niño. Entonces, ahora, bueno, no, ahora, ahora está bien visto de que la gente colecciona estos objetos y que sean para ellos, no para el niño. Como no, decir. ahora los 30 son los nuevos 10 años y, y así va, va los 40, después los nuevos 15, 14 o, o más atrás sí. aún. Sí. Ya hay, a mí, la, peli, la serie que a mí de verdad, eh, bueno, ahí vamos a ir pero que sí estoy esperando con muchas ganas, años, porque creo que se había anunciado hace tiempo, es Obi-Wan, quien no sí. Esa. Esa, esa sí que le tengo así como ah, como ya marcado vamos, el obviamente vamos a tener un programa especial de Obi-Wan que se va a llamar no sé, Obi-Martes podría ser ya me está saliendo sí. la, la imaginación oye, pero no, ya no, no te fuertes tanto sí vamos, vamos, vamos a hablar de, del capítulo número 4 de, de, oye Nico, de, te mando un saludo y amor, mira, Rodrigo no, porque es, el, es el pololo así que no cuenta. Oye, eh, el capítulo 4, vamos a hablar del capítulo 4 de, de, de, de Book of Fett, que el nombre se llama la, eh, la Tormenta de la Vecina. No, La Tormenta que se avecina, o La Vecina Tormentosa. No, La Tormenta que se avecina. Y este capítulo, eh, realmente, eh, el tercer capítulo de repente bajó un poco por el tema de, esto, de este grupo de jóvenes con motos de colores que de repente no. No hizo un poco cortocircuito, pero aquí vemos un capítulo que eh, es un capítulo que sabemos realmente lo que va a pasar, porque sabemos que va a buscar su nave y todo, que sabemos que, eh, que él salvó a Fenech, pero ahora sabemos cómo. ¿Cómo, cómo eh, primero recibieron el capítulo usted eh, Primero tú, Nico. Eh, me gustó bastante el capítulo, hay que decirlo. Eh, aclararon bastantes dudas que, que teníamos como de, que venían de Mandalorian. De hecho, fue un, un recordatorio a de Mandalorian y, y después como se tomaron el castillo, eh, o sea, el, el palacio de Yava, terminando ya como por una, eh, ¿cómo decirlo? Como un tratado de guerra de parte de, de ya directo a firmar el decreto que va a ir con todo, pero le faltan, le falta el ejército, y ahí nos dejó sorprendido un poco el, el capítulo con la musiquita de fondo que sonó y todos estamos expectantes a lo que va a pasar mañana o sea. Oye, y tú, Cata, ¿qué te pareció el, el, el capítulo a grandes rasgos? Bueno, yo, yo tuve problemas que o sea un paréntesis ¿sí? yo tuve problemas con mi televisor porque mi televisor no funcionaba y ahí es donde tengo Disney Plus y veía yo por semana, yo creo que casi un año, recién me acabo de dar cuenta, que veía a todo el mundo azul. O sea, así como la película Avatar, así veía a todo el mundo. Así que ah, se sí. llevaron mi televisor, me entregaron el sábado, así que el domingo maratón me tuve que ver las cuatro capítulos en dos días. Así que lo vi como bien intensamente. Así que eso fue bueno por una parte porque no tuve que esperar cada semana. Y al principio, no, no, la verdad es que no me gustaba. Yo me aburría mucho con Boba Fett. O sea, de eso que me tenía que obligar a verla. Y cuando uno se tiene que obligar a ver algo, yo creo que igual no, no es lo suyo. Eh, pero a medida que fue transcurriendo los capítulos, yo creo que ahí mi interés fue creciendo. Y ahora, obvio, ya estoy mucho más enganchada y quiero saber qué va a pasar el miércoles. Entonces, es igual e interesante porque uno va, va como acrecentando. Yo creo que Boba Fett va haciendo eso porque de todos los personajes que tiene la, la República, no es el personaje para mí personalmente que más me atrajera. Igual me costaba como, como aceptar de que él había sobrevivido en Sarlacc O sea, eso de que se hubiese caído ahí, el, hubiese salido de las entrañas, como que me parecía incluso muy retorcido, ¿no? Y decir, bueno, esto están estirando el chicle a más no poder, y, pero uno creo que va, y claro, al principio me parecía como una especie de padrino, ¿no? No sé si ustedes saben, porque claro. el típico gordito sí. ahí sentado, tráiganme mis tributos, ahí era muy padrinesco su, su estilo de, de, de gobernación. Pero yo creo que, que a medida que uno va viendo los episodios, claro, le vas viendo ese punto humanista. Le vas viendo esa dualidad, le vas viendo cómo él realmente quiere hacer un cambio en como, su forma de, de ser líder y de gobernar. Entonces, claro, uno va, va, va curioseando más. Y eso yo creo que, que ha ido bien. En cuanto al cuarto, yo creo que sí, es uno de los que, que más me ha llamado la atención. Porque vas entendiendo mucho más, sobre todo el personaje de, de lo que es la, a ver, ¿cómo se llama? Nina Ni la fénix, uh, fénix, fénix, fénix sí. claro. Entonces yo creo, porque incluso esa parte que él la, la rescata, eh, esa deuda que hay entre ellos, y que después él la libera, pero sin embargo él, ella se siente cobijada por, por su protección. Entonces hay una lealtad muy especial. Y claro, eso lo entiende uno ya al, al último capítulo, no porque va uno acrecentando claro. a los personajes. Incluso también los Tusken, uno también entiende dice, ah, vale. El, me gustó mucho cuando se hizo el arma cuando ellos él empezó ah, claro. a forjar el báculo eso me encantó Muy oye eh, este capítulo también vemos cosas que, que son nuevas para este universo de Star Wars que vamos, seguimos conociendo eso también es súper <coughs> cuático que esta película nació en el 77 ah. seguimos y seguimos conociendo nuevas cosas, vemos que Tatooine cuando van a, van a, van a, a reparar entre comillas o, o recuperar a a Fenix, como esta música electrónica, a estos doctores, como a mí igual como que uno de repente siempre con esta serie, de repente uno decía, o el capítulo anterior con el tema de las motos, ¿esto es Star Wars o no? Pero claro sí. que es Star Wars, sí, lo estamos todavía, estamos conociendo <risas> lo que es Star Wars. Entonces, pero igual uno se va acostumbrando o va, va viendo, ¿Qué, ¿qué te pareció a ti la escena ahí, esta, este doctor que en Tatuín, a pesar que claro, las casas con suerte tienen techo, pero tienen una tecnología pero espectacular para salvar a las personas, Nico. Oye, eh, haciendo ese, ese paréntesis, lo que nos ha mostrado también en Boa Fett, que no sé si es por la caída del imperio, que, pero Tatooine eh, se está recuperando económicamente. O sea, lo, lo vemos en la, lo vimos en la escena del, del casino, en cierto modo, eh, en estas nuevas juventudes que están, están creciendo en Tatooine, ya no, ya no son esclavos como lo fue... Anakin o son eh, pobladores abandonados o granjeros, sino ya es una economía un poco más estable, y se nota que el, el, en cierto modo sería como, como Tijuana que se lo están tomando los narcos. Entonces la, la, la, plata, la, la, la plata abunda en cierto modo. Este estilo, como si tú, este estilo medio cyberpunk electrónico, le digo que era como Ozuna, o para los que conocen allí en Chile, la polima West Coast, como que ese, ese aire tiene como más de trap. Eh, me gustó bastante porque como decís tú, Star Wars, ¿qué es Star Wars? O sea, nadie sabe lo que es Star Wars, o sea, tenemos galaxias y miles de cosas que, que ver que no se ven en, en, en otros lados y Mandalorian nos explicó cuando iban a buscar a la, fueron a las mineras y estaban los pueblos abandonados, a nadie le interesaba el, el imperio o los rebeldes porque la gente abandonada y, y en el mundo de Star Wars te pillas todo tipo de gente, como en el mundo en general. Eh, yo, yo me hice uno, unas apuntes, unos apuntes del 4, pero ya. diga, Álvaro, diga, no no quiero interrumpir. No, eso mismo, Kat, háblanos, ¿qué, qué te pareció a ti esa escena de, de poder reparar a, a, la, a la Fennec Chan y dejarla con un, un, un tipo como cyborg eh, dentro de ella? Como, bueno, igual hay, hay muchas cosas, películas que están como bien retomadas de otros lados, por ejemplo, la cápsula que él tiene como... De, de agua o el líquido amniótico que se podía representar en la cual él... Eh, el se de tengamos en cuenta de que el agua es considerada como bastante un material preciado. Lo hemos visto en la película Duna, incluso cuando él recupera y, y como que... Eh, te, te, hay cuatro personajes, ¿no? Que están ahí en unas motocicletas que son jóvenes y el tipo le va a decir, no, es que estos chicos no quieren pagar y le cobra súper caro por el agua. ¿Ya? entonces tú te das cuenta de que él se baña en agua o sea, imagínate el, el poderío que él está eh, también demostrando en ese concepto había una película de Mike Damon de Jodie Foster que también estaba la misma máquina que era una especie de reconstrucción corporal en cuanto a reestructuran a Fensa, yo creo que eso es algo que hemos visto en todas las películas de Star Wars o sea, Darth Vader fue claro. reconstruido por completo el mismo Lux claro. Skywalker cuando pierde su la mano, mano. Que es la misma mano que su padre, también está reconstruida. Entonces, todo lo que es eh, tecnología, gen inteligencia genética o, o reconstrucción de cuerpo, sí que lo habíamos visto. Yo creo que incluso en esta es como más vasta, ¿no? más rústica, comparado con las otras. Yo creo que en las otras sí que fuimos una reestructuración mucho más específica. Incluso cuando Patnet tiene a sus hijos, también se ve la misma cápsula y, sí. y como también se tiene sí. lo único diferente acá, que aquí como dice Mauricio Barriga, que, que igual tiene algo de razón, que generalmente todas estas reparaciones eran de mano de, de, de droides, sí. No, ¿Sí? De, no de personas humanas como en este caso fue este un actor que claro, tenía una mano robótica, o sea, tenía eh, como una mano totalmente siempre estaba el doctor ya, en... navaja suiza claro, tenía... <risa> Pero, claro, ¿Qué le dice? Pues? Le dice, Tenía ¿no la vas a cerrar? ¡Oh, no, es una obra de arte! Tiene que ver es ingeniería que le voy Oye, también en la mano, eh? Aquí también Ale se manda un buen comentario que tanto Ingento cibernético también da pie a la aparición del cloneco También eco también tiene mm. totalmente eh, todo injerto cibernético y también saludo a Jaime Pérez que también siempre nos ve que la fuerza te acompaña. A ti también, Jaime, que la fuerza te acompañe Así que Realmente ahí vemos cómo, cómo, cómo se recupera Fenix y a mí en verdad me encantó ver a la belleza que tengo en la esquina aquí a la Fire Spray. Sí, y me acordé de ti. No se atrevió a decir el nombre, no, sí, sí. no se atrevió a decir cómo se llama, pero sí, si este, ojo, gente, se llama Fire Spray desde el año de la cocoa, o sea, no es que lo inventó recién el Fire Spray, así se llama el modelo de la nave, no es que, no es que lo hayan inventado, es el modelo que se llame esclavo uno, es el nombre que él le puso. Pero vemos cuando la reina... Remera... nombre del chofer de micro. Claro, claro. Oye, Mi reina. A mí la parte que a mí me gustó fue cuando fue a cazar estos gallos y los, los destruye con la nave. Ay. Hermoso. ¿Qué, ¿Qué les pareció esa escena a ti, Cata? No, bueno. Oye, pero, amor, a mí me, pare, me, me gustó. Sobre todo me acordé mucho de ti de la nave. Porque dije, ah, el Álvaro va a estar loco porque él quería la nave. La nave. Así que no, yo creo que igual eh, es emocionante me gusta mucho cómo, cómo él se desarrolla. Pero había un punto que yo toqué que igual no tiene mucho sentido, pero quería preguntarles a ustedes, ya que ya. sobre todo a Tínico, el screen. maestro. El maestro que todas sabe. Oye, el maestro Yedi, eh, pero se llama Dart. En fin, la ironía, pues bueno. Pero la ironía, bueno, está bien. Es que tengo los dos lados en la educación. Ah, no, pues como para los dos lados viejos? Eso se llama no, otra eh, cosa? Eh, Como varios, <risa> varios, varios. <risa> eh, cuando son las pruebas, las pruebas de caballeros, algo como a dar así. Quería preguntarte cayendo, sobre caballero. las vestimentas, porque a Boba hay una parte en que como que lo van a hacer una especie de graduación y le hacen una ceremonia y le ponen ciertas vestimentas, ¿vale? Unas túnicas negras y las bandas, esa parte me gustó mucho, creo que es como una ceremonia muy especial de que él ya estaba listo estaba preparado y, lo, y una aceptación que es parte también de la tribu Token. Eh, si se dan cuenta, el traje es negro es como una túnica y lo hemos visto también en Adam Driver cuando lo usó y lo hemos visto también en Luke Skywalker en Luke Skywalker parte primero como un principiante y está de blanco la segunda película está de gris, y ya la tercera, con el que la vemos, él va, viste de negro. Y eso también representa eh, cómo el, el poder de la fuerza va evolucionando. Y aquí también vemos en esa parte, porque él está también de blanco, gris, y después vuelve a tornarse con sus vestimentas negros en una ceremonia. Entonces, da también la impresión que él también está, no sintiendo la fuerza, pero sí él está creciendo, evolucionando como, como ser, ¿no? como ser humano, no se sabe, pero, pero sí como ser, como, como un ser viviente, no como un alma. No, quería preguntarle si a ustedes les parece lo mismo, yo estoy muy chiflado y es una impresión. Eh, yo creo que puede haber un poco... Los, no, no, eh, yo creo que, claro, o sea en los personajes se ve esta evolución y claramente en, en Boba quisieron marcar la evolución completamente, que bueno, oye, que bacán esa vista que tú, que tú dijiste, se comienza viendo de blanco, y va cambiando, y después con esta túnica. Eh, esta túnica, por lo menos lo que yo sé, y ahí el Nico obviamente va a responder también, de que es la túnica nomás de los Tuskens, de los Tuskens mm. Raiders, que es lo que viste ellos Claramente, eh, eh, yo creo que Luke Skywalker, al verlo a él, ver a su padre, que es Darth Vader, yo creo que ahí también podría haberse llamado la atención de vestirse más de negro. Yo creo mm. que eso también llama un poco la atención, y también el actor de Luke, cuando Luke entra al, al palacio ya, lo primero que hace es hacía al, al, al guardia gamoriano O sea, vemos que Luke igual tiene sus vestigios del lado oscuro. Y bueno, Kylo Ren eh, es un personaje que para mí eh, en las películas de la nueva trilogía, como que la, la Palpatine o, la, o la, la hija de un clon de Palpatine que era rey, ella tendía para el lado eh, oscuro y mientras que Kylo que era un skywalker, él tendía para el lado bueno. O sea, era como al revés. Como que a le costaba, le costaba ser malo, y a la rey le costaba ser buena. Entonces, Pero ahí simplemente él tiene que andar de negro, porque se tiene que creer y parecer que es del lado oscuro, a pesar que no, no había Sid ni nada. Pero en aquí, realidad el negro queda bien con todo. ¿verdad? Claro. Sí, lo <risa> pero, pero bueno, somos... siempre, en ese caso siempre, siempre se tuvo como un color... de Incluso cuando se hace el, el karate, o judo, también van por colores, el, el, claro. el grado que van teniendo eso, ellos de, de... Eso, eso, eso quería recalcar yo. Eh, eso, Nico, responde. Yo, o sea, por, por una parte, me gusta ver mucho lo, lo marcial eh, y tomar en cuenta que, que a en la tribu, o sea, se sintió parte de algo, él siempre fue solo. De hecho, lo, lo, lo dar a entender en parte, en muchas partes de la película estaba solo siempre, vez acompañado sí. con otros delincuentes, pero fue una persona muy solitaria, y yo Exacto. creo que esta vez, la primera vez que se sintió parte de, y sentirse uno más de, de, de, otra, de otro tribu y fue el proceso de, de, de, a ese cambio, de ser parte de, de algo que nunca había, nunca había sido. Y en la parte de lo marcial, tener una ceremonia, nosotros como en sí, la sí. agrupación sí. Ayer, y hacemos ah, de la hacemos ceremonias de ascenso, donde combatimos realmente, y, y y pasar esos procesos emocionalmente son muy, son muy importantes porque no solamente avanza en la agrupación, sino personalmente tú llegaste a demostrar algo que tú no veías y que el resto sí vio en ti. Mm. Entonces lo mismo yo lo vi y la danza, la, danza, la parte de la danza es la parte sí. que más me encantó. Sí, es, eso es lo que quería que yo también lo apunté, es esa, esa ceremonia y la danza. Aprovecho de hacer un paréntesis y a Claudio Ren. Saludo sí, saludemos a Claudito Ren de Imperial sí. Reviews. Gran, uno de los primeros cosplayers de eh, Kyle Loren, de Ben Solo. Así que mandamos saludos, sí, a Claudito. Y ahora sí, estamos pronto. Hola, otra cosa que, quería, que había apuntado: Bueno, había apuntado de The Black of Outfit, Ceremonia Branch of the Tree. Eh, él, él tiene el, el báculo, lo tiene por la, por la rama, la rama de, del árbol, ¿no? obviamente. Pero a mí también igual me dio como la impresión, no sé, igual, impresión, o sea, que yo me pego la bola. De que era también representa el árbol de, de la sabiduría, ¿no? En, en, la, en lo que oh, es también la, se pegó de, la bola. Claro, porque igual tiene, le pasan la, la, la eh, lagartija. Y la lagartija eh, igual representa cuando tenemos a Adán y Eva: está la serpiente, está el árbol de la sabiduría. Y él saca la rama como que es parte también de lo que él va a obtener, o sea, porque el árbol representa eso, el árbol representa la sabiduría, la sapiencia y el conocimiento eterno. Entonces, él cuando vuelve, eh, también no solamente vuelve físicamente caminando, sino que vuelve porque realmente, eh, una, es su deseo de volver, y dos, porque ya deja de ser una bestia y pasa a ser un, un ser, ¿no? un ser más avanzado. Entonces, ahí también parte del báculo es parte de ese conocimiento de, de la sabiduría. No o sé, sea, me, dio, me dio esa impresión, que era me recordaba mucho a, a lo de Adán y Eva. Y lo otro era que cuando hacían la ceremonia había fuego, y eso también representa, eh, eh, se hacen siempre los rituales para lo que es la purificación. ¿no? Entonces, me pareció que ese, ese ritual me, me llamó la atención. No sé en qué capítulo está, porque ya perdí la cuenta. Pero... Es el segundo, creo. El segundo, segundo... ¿El, tercero sí, el, segundo el, se, el segundo. que Tomando lo que dijiste de lo de Luke, eh, también en, en el tiempo del retorno del Jay se decía mucho que Luke iba a pasar al lado oscuro De hecho, al final se trató un poco, un poco de eso. Entonces, era como para eh, como confundirnos eh, si Luke realmente iba a tomar el lado del padre o iba a tomar el, el lado de la luz. Es verdad. Oye, eh, vamos... Es que como, tal... como su mismo nombre lo dice, usted dice, May the force be with you. Eh, ¿Por qué el éxito de... O sea, han habido muchas series que han tenido éxito, como Star Trek, uh, Star Wars, pero la clave del éxito de George Lucas es porque en el fondo... La gente quedó muy enganchada a lo que eran los Jerry. Quedó muy enganchada que realmente la mente era la fuerza personal, porque a la, a la, a la, nosotros somos cuerpo y mente y las dos juntas son los que dominan. Un, un cuerpo no es nada sin la mente y viceversa. Ambos se necesitan, esa colección. Entonces, el hecho de que tú lleves el símbolo de ese, es porque tú crees de que realmente la fuerza está dentro de uno, y sale, y por eso sale el rayo, por eso sale el, el láser, porque no es solamente un láser, es simplemente la fuerza que uno tiene en la energía. De hecho, el mismo emperador ya ni siquiera necesitaba un, un láser o una espada de luz, sino que lo hacía incluso con... Con los rayos. Con la de bola la de drag, ¿no? Con, con Dragon Ball, que lo hace con los dedos. Pero eh, esa es la, la, la mitología más importante de lo que ha sido la Guerra de las Galaxias. Y, y ha pasado incluso las galaxias, porque ha pasado las generaciones. O sea, mi, mi sobrino tiene 10 años y la película salió, ¿cuándo? ¿78, puede ser? 77, sí. ¿Vale? Entonces, Aquí, imagínate sabía, cuántos años han pasado. Yo me doy cuenta un poco que a mí lo que más al final... Eh, me sigue gustando Star Wars, sigue, sigo viendo las películas de la trilogía original como si las la viera la primera vez, y lo que más al final me, me gusta de Star Wars a mí es la transversalidad y lo mismo que tú dijiste, o sea, que un niño de 10 años, hasta hablar con, con el Rafa, que es súper viejo, no, el Rafa hace, no, no está tan pero de hablar de un niño de 10 años, hasta hablar con alguien de puede ser 70 años, o sea, hay una tra, transversalidad en Star Wars que no, no las tiene las demás cosas, por ejemplo, los Beatles, los Beatles quizás a gente no le gusta y un metalero le carga a los Beatles y a un, a un gallo que le gusta a los Beatles le carga el metal, pero Star Wars le puede gustar a gente que se pueden ser totalmente opuestas de, de pensamiento, de cualquier cosa, pero les puede gustar Star Wars. ¿Y eso ya? ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que tiene Star Wars, la transversalidad que tiene y que es una película que, claro, uno puede quedarse encantado con los Jedi, con la fuerza, otros se quedan encantados con con los caza recompensa otros con los con, con, con el Imperio Galáctico, con Darth Vader, con los Stormtroopers. Entonces, tiene tantas formas de atacar, por ejemplo, el mismo Rafa. El Rafa le decía, oye, ¿tú qué preferís ser o qué el personaje más te gustó A Rafa le gusta Han Solo. Siendo sí. que Han Solo es un humano nomás, no tiene fuerza. a todos gusta Han Solo, era, era, era el, el sex symbol de muchos años. y bueno, Rafa, por... Ah, porque... por eso le gusta a Rafa, entonces. Por, porque un pero era por, porque él era muy él Supuestamente cool, ¿sabes? Él, él, él era como el, el, el desenfadado, el que todo lo llevaba bien. Y porque tú mismo lo dijiste, porque era el único ser humano que no tenía nada, no, y no, al final la... se salía con la suya. Entonces, Carrie tenía... también. La, la, princesa la, la princesa también un personaje que te puede gustar. Star Wars por la princesa, por Chewbacca, por... entonces como digo que hay tantas for... hay gente que le gusta simplemente por los sables luz, onda porque y... me, me llamó la atención los sables y quiero pelear con los sables y, y como te digo eso yo creo que tiene Star Wars que le puede gustar a, a mucha gente y por distintos aspectos, o sea te puedes quedar con los mandalorianos y te quedéis con eso, o sea te quedéis por eso. Si te queréis quedar con el Imperio te, me gusta el Imperio. Y a ti Nico qué opinas tú eso de eso de Star Wars? No, sí, a mí me gusta Chewbacca, así que. <risa> por lo menos, por lo sí, no lo tengo tatuado porque es muy difícil tatuarlo, pero eh, entre los personajes porque era el amigo, el amigo fiel, así que estaba bañando en todas y a todos, no solamente a, a, a, a, a Han Solo dentro de lo que es clásico de o hacer que más que nada te gustan por un, un tema de que se imponen como como personajes. Y obviamente a Soka es un personaje nuevo, pero entre comillas, nuevo, ya tiene varios años ya, pero es un personaje que es muy potente dentro de lo que es ese Star Wars. Oye, ahora que me vean la foto, sí. mi personaje favorito siempre fue Arturito. Y nosotros de chico le llamamos Arturito, hasta que después nos dijimos sí, bueno. que era oh, Artur. <risa> era r <risa> <risa> no. Acá eran, una... Cuando uno veía las películas estaban dobladas, entonces decían Arturito, la habían puesto ya, bautizado Arturito. Ese y es el era... don Lord Maker, ahí, ahí, ahí. ahí ¿no? ¿Qué? Creo que el Lord Maker, ¿o no? No parece que ese es un... un eh, ¿Puede ser un maniquí ese es Vader, o no? ¿Era un maniquí o era una persona? No, este es un, un cosplay. es el Lord Maker. Ese es, el... es, es el Lord Maker. Sí. Oye, Pero este no, es un ma... maniquí. Sí, ese era un maniquí. Oye, el saludo a Mauricio Barriga, dice que... Pero qué detalles entrega positividad. Ah, sí, buenos detalles. Oiga, hablando de detalles, ya no sé si ustedes saben, ya lo saben, pero la actriz, a ver, pero Jennifer Bills. ¿Les ¿Ya? suena de algo? Sí, sí. ¿Qué pasa con ella? Jennifer que Bills. La, que la Flash dance. Ah, sí, ¿Sí? Pues, ahora está ¿Sí? en el... una y, y yo decía, ¿dónde he visto yo esta actriz? ¿Dónde la he visto? Y claro, ella hizo, fue protagonista en una serie de Lifestyle Tycoon. Que habla sobre... Un, ¿Fue ahí su está. última película? Claro, que fue su última película que hizo con... Basada en Scott Fitzgerald. Súper buena serie, está ahí en Prime Video Amazon. A mí llamaba la atención, pero claro, no, no la ubicaba. ella como de Flash. Eh, flash dance. Aquí, la, aquí puedo ver en el, en el Instagram de Dark Scream, que también sube contenido súper bueno, súper eh, genial, así que lo pueden seguir en todas sus redes sociales con estas ilustraciones súper buenas también. de. ¿Oye? ¿Y tú qué puedes mostrar, Alberto? Te va a mandar una página que es súper buena. Aprovecho de saludar a Andrés. Andrés Trek, saludos desde línea Me parece una genialidad, la perspectiva ritualista de los moradores. Tienen su propio misticismo análogo y fuerza. Oye, yo creo que es súper difícil, y muy bien el punto de Andrés, de que ellos no hablan. O sea, aparte de un par de muecas y un poco de letras, igual tiene su onda de que de que están ahí. Mira, Andrés, ¿cómo te puedo mandar una página? ¿Te la mando por WhatsApp o algo así? No, aquí los comentarios, o sea, tenemos un chat privado, si puedes ver a tu a tu derecha, chat privado derecha. Dice, comenta dice comentarios y al lado, en la izquierda Ah, tu... private chat, All right. yeah. Oye, pero sé que eso también okay. es, es lo cruel yeah. es lo cruel de que nos tenían todos maravillados con los Task and Riders, que quizás iban a serlo, eh, iba, iba a ser el ejército de Boba, y al final no, se lo. Los quemaron a todos. Oye, mira, eh, les mandé una página se llama The Book of Boba Fett, no sé, igual muchos ya la deben conocer. Es una peli es una página de Star Wars. A ver. Es la página de Star Wars. Sí, y, es la y en la página oficial, a mí me gustó bastante, va narrando todo lo, lo que es más o menos episodio por episodio, tiene muy buenas fotos, Qué el hermoso el personaje. Esta parte la, la vamos a guardarla, la vamos a guardarla. Así que no, yo, yo por no eso te mandé la página porque igual a los amigos les le, le gustaría ver y porque la, la fotografía que hay es súper buena. Y uno se puede registrar y después creo que va contando punto. Yo tengo, yo tengo una página muy parecida que es de Marvel. Y uno va a coleccionar, en la de Marvel uno colecciona a punto y te van regalando después eh, revistas y objetos. Ahora que hablaste de fotografía, que eh, eh, un poco en la nueva era de Star Wars ha recuperado bastante el tema fotográfico, a nivel ah, sí. cinematográfico, en, en, tanto en Mandalorian, en las en la, en la, en la secuelas y ahora en, en lo que puedo hacer. Digo, gracias por dar ese comentario porque yo, yo creo que lo que más me, me ha fascinado de la serie es la calidad cinematográfica que está realizada, o sea, esa tecnología nueva que han hecho, que ya lo vimos en el Mandalorian, de que en vez de usar pantalla verde está como una sala de, de varias pantallas y está muy, o sea, yo lo veo en HD y está en una calidad impresionante, que, que oye, eso es, eh, es como cine en tu casa, realmente es impresionante, y es una serie de televisión, entonces yo creo que es un regalo enorme y un trabajo muy, muy bien hecho, para lo que uno, uno puede ver. Oye, con el, con el Nico, antes de empezar el programa, eh, le encontramos una falla al, al capítulo, vamos a llamar al tiro al Roberto Rodríguez, le vamos ¿Ya? a pegar un... Un pipe al Robert, al Robert, al Bobby, para los amigos, porque, mira, eh, Boba Fett salió del Sarlac, él sale, él sale, sale él con el casco con toda la armadura. Entonces, ¿por qué va a ir a buscar el, la armadura dentro del Sarlac? Si él sabe que salió con la armadura, sí o no, Nico. Dilo, dilo. Exactamente. Pero si la robaron, No, no pero, pero él la va a buscar dentro del Sarlac. Ah, eso ¿Cómo sí. Va a estar no. dentro? No, o sea, sí, sí, yo también me dije, ¿por qué volvió al serla si se supone que él salió con la armadura, se la robaron y le pegaron y le dejaron tirar en el desierto y después tiene que ir a recuperarla? Sí, a mí también me viene me, me así con ese flashback, no me cuadra. No, nosotros hablamos de nosotros hablamos que probablemente estaba inconsciente y no, no se acuerda, pero con ese tremendo casco yo creo que salió viendo nada. Sí, porque bueno, lo vimos que cuando están los drones. Le, le quita una manga para poder tener aire y también así poder hacer el, la conexión de fuego y poder salir de entonces uno dice, a mí también me llama la atención y dije, ¿para qué voy Bueno, no, nadie no nadie es perfecto Condoro de Rodríguez dice Condoro de Rodríguez invitar a, a Fabet a Jennifer Bowes al toque de vaca antes de terminar la serie ah. Demás. No, no sabemos porque el, el pastor Boa está ahí bien católico apostólico romano, así que no sabemos si el, el pastor Boa Fed estaba. No, estaba dice, quizás se olvidó el boba entre las insolación y la sed. Sí, también. También, también. Está, está un poco drogado. Pero como digo, el capítulo, ¿qué, qué les pareció a ustedes o qué sintieron? Cuando empezaron a escuchar la, la, el, el tema de, Ma, de Mandalorian, ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí, Nico, contigo? ¿Qué, ¿Qué se te ocurrió? No, yo estaba así como, el capítulo en cierto modo igual fue fue bueno, pero fue eh, suavecito, por decirlo parejito, de alguna manera. Pero realmente así cuando te colocan eh, la canción de el soundtrack de Mandalorian y yo así como ¡Ah, <ríe> <ríe> <ríe> Neces <ríe> necesito ejército, <y> yo, <ríe> <ríe> como que me faltó el aire, un poco, un poco, un poco. Pero no, espero, espero que no sea mucho hype para este próximo capítulo. Ojalá que realmente sea, sea eh, un capítulo bueno el de mañana. Y tomar en cuenta que, si no me equivoco, mañana, no sé si lo dirige Filoni, pero parece que el sexto sí. Entonces, si lo eh, dirige Filoni, probablemente te, tengamos un capítulo tremendo, o salga con cualquier cosa del mundo de Star Wars, que él nomás puede, tiene el derecho a hacer... Uy, no Entonces, son muchos capítulos, ¿no? Ocho, por lo que tengo entendido. Siete. Se supone, se espera, siete, ocho, sí. Pero han sido así, ¿o no? Mandalorian también fue siete, ocho, o no, fue trece. O... No, la primera temporada igual, fueron, fueron sí. poco y siete, la, siete. la segunda lo alargaron. Claro. Y tú, y, y tú, Cata, ¿sentiste, recordaste la música de mando o no, no cachaste bien? Sí, no sé bueno, si. que igual creo que o sea, es imposible no recordar a Mandalorian porque con la misma Halmer que tiene, el casco eh, y todo lo demás, uno siempre sabe que, que este va a aparecer, por algún lado va a aparecer, como que uno está ahí como, ahora va a aparecer, ahora, ahora sí que va a aparecer, como que uno está como tentado, pero, pero sí, yo creo que igual me estaba más preocupada de, de ver Fecha, Creo que en este fue como el capítulo que más importancia se le dio a ella y como que yo me concentré en ella, pero sí, me quedé pendiente. Este se me hizo más corto, como que me quedé así como, ¿qué pasó? Igual tengo medias como lagunas porque me lo terminé como a las 2 de la mañana. No me pregunté de 1, 2, 3, yo digo, te la vi tomado, yo la vi todo un tirón. Todo seguido. Oye, hay del, que tener un dato importante, los... eh, que el compositor de la música de, Man... de Boa Fete, el mismo de... Ah, se viene Chiquilla, Mandelorias. El mismo lože. compositor, eh, este velado, que le dio ocho tonos a la música. Ludwig. Sí. De hecho, eh, él, él, él hace su, su música en, en análogo. Y, to, utilizó eh, máquinas análogas para... Para componer lo que la, fue la Y sí, el Marito tiene pisco sá. Bueno, no, no. Jugo no, Jugo no <_BLUEbles> <_BLUEbles> de piña. Pásanos like. por aquí el piquito. Pásanos por aquí. Mí, ah, eso, ahí. Ahí. Ay, para los que piensen que está tomando cerveza, no, es kombucha. Ah, a mí yo me dio no me traje ni agua. Ahí, no. Oye, sí. eh, ¿sabes qué? Yo, yo, yo me preguntaba, ¿no? Pregunta, pregunta tal vez existe. Eh... ¿Por qué Mandalorian? ¿Por qué Boba Fett? Si no, no era precisamente los personajes más intrigantes de, de la Star Wars. Pero después me vino el... Cuando yo he ido varias veces a... Varias veces, no. Un par de eso. <ríe> A esto de Star Wars Fest. Celebration. Eh, sí, que me encanta eso. Pero es una cuestión impresionante. Eh, los trajes más vistos eran los de Mandalorian. Y yo la gente, ahí me recordé que entrevisté a mucha gente que hacía los trajes de, que estaban con el cosplay de Mandalorian y tú les preguntaban y ya, venían de Estados Unidos en primer lugar. Yo estaba en Londres y venían de Estados Unidos. Venía, y llevaban meses, incluso algunos se tardaban años en hacerse la armadura. Y la hacían ellos mismos, o sea igual que Timón, ¿no? que Mandelorian o que Boba Fett, que va y se hace la herramienta y se va haciendo la armadura y contaban ellos la historia como la iban haciendo. Yo creo que es uno de los personajes que más trabajo se dan los seguidores, que más eh, contacto personal tienen los seguidores y que más eh, con, eh, búsqueda de, de respuestas tienen. Entonces, yo creo que ahí me vino a la mente decir, ah, por eso tenido. Y lo he visto por el éxito, porque el Mandelonia ha sido un exitazo mundial, nominado a Emmy ganador de premios Emmy ganador de Globo de Oro. Entonces, claro, ahí tú ves el resultado que sí, para un público en general, pues, decía, oye, ¿por qué hicieron una, un spin-off de estos personajes? Pero la respuesta ha sido enorme. Y yo creo que eso es como muy, muy, muy importante. ¿Qué y pasa el mismo Boba Fett, a pesar que un personaje que, que no tiene ni 10 minutos seguidos, o sea, sí. no tiene ni 10 minutos totales en todo Star Wars, el trilogía original, es un personaje que llamó mucho la atención desde antes de, de, de que saliera Star Wars, ya había salido en, un, en, un, en una parade, en una, ¿cómo se llama? En un, en, en, ¿En un festival. ¿Ole? Claro, en un festival, entonces, en una parada, entonces, eh. en una parada. entonces eh, eh, ya este personaje y también después con Clone Wars, no sé si tú has visto Clone Wars, eh, Cata, eh, sí. en, en Clone Wars y Rebels, se toca, el much, se, se toca mucho sí, el tema por... de los mandalorianos, de este planeta. Entonces sí. ahí Filoni tiró toda la parrilla y, y, y, y después de toda esta trilogía nueva y todo, yo creo que eran los personajes que habían quedado más de lado. Y por eso sí. se creó esta serie y realmente la rompió. Y, y Nico, a ti, qué, qué, ¿qué tenés tú con los mandalorianos? Mira, ahí te, te mandé un, eh, una página de los de los mandalorianos, los <coughs> mandalorianos merc, los mercenarios. que son la agrupación oficial de como mercenarios, o sea, de mercenarios de mandalorianos licenciados por eh, Lucasfilm. Son como la 501, pero en este caso son ah, es mandalorianos. Sí, no, son gracias. como lo que me acordé como lo decías tú. Claro, es que, es que es impresionante porque como un, te un, digo es una, agrupa, es una organización mundial. Que, que, mundial, que, sí. De, gente lo toma muy muy en serio y es como una especie de, de culto y hacer el traje no es fácil o sea lo hacen ellos a mano porque no sí, es algo así que se llega y se compra ¿no? como en otros cosplay Así como y, un poco tomando lo que dijo Cata por el tema de por qué el furor de Waffett, tenemos que dar cuenta que. De... No, pero igual es que por ejemplo, a mí la película de, de Han Solo me gustó, pero le fue como. Que dice yo fue como el hoyo, porque me fue súper mal y no me gustó. <risa> <risa> Siendo vulgar, le es que le fue mal. Entonces, eso yo... es como, como el hoyo, un término en inglés, cierto, británico. Ah, ya. No sé, no <risa> qué fue qué como de Como de Howl. <risa> Es como sí. de Es como de, de, los 50 juguetes? 50 de ¿Ah? ¿Viene de los juguetes con la popularidad? Hablando de... No, pero es que claro, a mí me llamó la atención porque, por ejemplo, es probable que si Han Solo hubiese sido serie, puede que le haya ido mejor. No sé. Pero le fue mal. Como película. De hecho, fue una de las películas que menos ha recaudado en taquilla de Star Wars. Yo creo, sí, que, pero... fue, yo creo que fue un poco el, el amante de lo que fue el episodio el episodio 8. Sí. Yo creo que por ahí, por ahí fue un poco el, la, es como el, la venganza de los fanáticos de Disney, en cierto modo, por decirlo de mm. alguna manera, pero de los fanáticos haters. Si sí, sí, le gusta es... Star Wars. Hay muchos fanáticos que, que, claro, que echó para abajo no ir a ver solo por, por por The Last Jedi, pero después se dio cuenta que vio, vio solo y le gustó. Y ahí dijo, ¿por qué no la fui a ver al cine? Me la perdí en el cine. Yo, yo solo la fui a ver por lo menos tres, cuatro veces al cine. Realmente me gustó. ¿A mí me gustó! ¿Fuiste solo Fui solo y acompañado. Fui solo y, y acompañado. Oye, pero, yo, hablando de solo y acompañado... Eh... Hoy en día podemos ver el capítulo juntos, pues yo llevo algunas cositas para picar. Ya, ya veo a Alvarito que está ahí con el pisco, ¿sabes? Así nos ponemos al día. A las 5 de la mañana, cabros, juntémonos a las Pero cuatro. Pero ¿no? ahí están temprano, yo las veo en la tarde. ¿no? Ah, no, pucha, es que el Nico las ve sí. a las 5 de la mañana. Nico... Spoiler, eso se llama. Lo que pasa es que soy un consumidor como, como igual que Álvaro manejamos páginas de, de Star Wars, los spoilers están a la orden del día, así que... Oye, el sí, ¿por qué? A mí el Mandaloria me daba rabia porque me espoleaban a cada rato y yo digo, pero por favor, calo". de hecho, hasta me llamaba. ¿supiste que este se murió? Ay, así. ¿Supiste que esto. El, el Nico sale, va, a trotar, el... sale a trotar sale a trotar a las 4 de la mañana y llega a las 5 y listo listo <risa> para ver el, el capítulo. Llega me pego ahí. una danza, tú. Pero a la grande, gente lo le lo gusta veo. espalear, le gusta espalear. Yo, mira, yo hice un... un... <risa> un comentario de Matrix y me preocupé, no, no escolía, no decir nada, y va, y todos los comentarios que me pusieron abajo son escolía. Y yo digo, bueno, sí. todo, todo, eh, en un bonito, de, no hubo un irco, nada, porque que, más tarde no lo abro, vas eh, haciéndote una consulta un poco de cine, tú no es? encuentras que ese Mandalorian tiene como un poco el guión de, de Breaking Bad, Cierto modo de hacer una serie lenta Que al final va a juntar todo Y nos va, va a reunir así y nos va a De todas maneras, pues, si no te estoy diciendo Que Boba Fett es el padrino pues. mm -hmm. hey, Oye, vamos va a ponerle nota ya Cata, ¿qué nota le pone a este capítulo 4 De Boba Fett? Yo creo que este es el que más me ha gustado Porque como que recién te está echando Cómo va la cosa, así que le voy a poner el 5 y medio 5 y medio, chuta Nico, ¿qué nota le pones? ¿La nota del 1 al 7? Sí Sí, pues. Llevo un 5. Sí, dice, si no ando tan mal. Sí. No, yo, yo lo voy a poner... Es que no da para más tampoco. No, no. Oye... Ay, no, no. ya... No